Me acuerdo cuando tú ibas allá en San Francisco de Macorís, al principio con los choquis, choquis. ¿Cómo, te... ¿Cómo has llegado tan lejos? Gracias a Dios, me siento bendecido, ya que Dios me ha dado una oportunidad grandísima. Mira, estamos buscando la internacionalización y estamos aquí en Premio G hoy. ¿Tú vas a hacer una... 2019. Como invitado, ¿vas a presentar alguna categoría? Vamos a presentar una categoría. Eh, el mayor, los pasos que tuyo vienen, la colaboración ha hecho muchos temas últimamente que sí. son. Solo. Tengo unos cuantos temas en Gaveta, vienen ahora un par de vainas flow, vamos allá. Mira, la yo vez. le pregunté al Alfa en Los Soberanos sí. que, si, que si venía una colaboración contigo. Él en ese video me dijo que me va a sorprender. ¿Tú me vas a sorprender? Bueno, gracias a Dios, Si sí. Hay muchas cosas que vienen por ahí, se está hablando. Ahí él anda por ahí, lo saludé. Estamos todos ready, estoy todo chilling. Estamos puestos para meter los cañones. ¿Es posible que suban a tarima hoy? Eh, sí, porque voy a presentar un premio hoy, creo que sí. ¿Junto con el alfa? No, no, no, no, no. Malví y yo, pero si no descarto de que se ata con el mismo con quien sea, que me toque.